La mansión Weisweller En un pequeño pueblo de 1.700 habitantes, muy cercano a París, se encuentra esta mansión, que se construyó en el solar de un antiguo castillo del siglo XIV, que pertenecía a la realeza. Por su deplorable estado de abandono, podríamos pensar que se encuentra en algún lugar perdido en la montaña. Pero lo más sorprendente es que esta enorme mansión se encuentra junto al ayuntamiento. La mansión de estilo anglo-normando, construida a principios del siglo XX, se compone de tres plantas y quince habitaciones. Se la conoce como Manoir de Trois Colonnes, mansión de las tres columnas. Lo de las tres columnas hace referencia a tres columnas que se encuentran en un pequeño jardín junto al lago. La propiedad ha pasado por las manos de varios propietarios, de entre los que destacaremos Arthur Weisweller, banquero francés de origen judío. También era propietario de caballos de carreras y fue fundador en 1935 del colegio judío École Maimonide. La familia Weisweller adquirió la mansión en 1928. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi ocupó la mansión para establecer el puesto de operaciones de la organización TODT encargada de la ingeniería y construcción de infraestructuras civiles y militares. La llegada del ejército nazi supuso el fin para la familia Weisweiler. Betty y Arthur Weisweiler fueron deportados a Auschwitz, donde murieron poco tiempo después de su llegada al campo de concentración. Buscando información referente a la mansión abandonada, he encontrado una cierta leyenda negra que queda impregnada en la propiedad. Varios dramas ocurrieron durante la historia de la propiedad, el primer hecho trágico fue el de Jean-Louis Julien, que en 1792 se suicida en el estanque de la propiedad. En la noche del 7 al 8 de enero de 1875, el matrimonio Tupin fue asesinado en la granja que se encontraba en la propiedad. Los cadáveres fueron encontrados agarrados de la mano. Parece ser que en la actualidad podemos encontrar en el cementerio de la localidad la tumba de la pareja en la que se esculpieron las dos manos entrelazadas.